Muy buenas noches, bienvenidos al canal. Bueno, hoy poca cosa, va a ser una cosa muy muy rápida, porque estoy, estoy con fiebre. No sé qué me ha dado. Tengo faringitis, tengo la garganta ahí, así. Así que, como decía Pablo Ruiz Picasso, tu mejor capital es tu salud. Aprovechala, si es buena no la malogres, y si no lo es, no la estropees más. Así que, hacer cosas saludables que... Si lo decía Picasso, para algo sería, ¿no? En fin, no hace falta que nos lo diga Picasso, ya lo sabemos nosotros. Vamos a ver cómo está Bitcoin. No ha pasado nada, por eso tampoco voy a hacer gran cosa. Sí que os digo que estéis atentos al vídeo de mañana porque os voy a presentar una plataforma nueva. Eh, vamos, nueva, llevan, llevan tiempo, pero que eh, seguramente algunos con la conoceréis, otros no, pero bueno, tiene muchos, muchos. Tiene más de, más de mil valores para poder tradear entre criptomonedas, acciones, eh, es tremendo, es tremendo. O sea, a mí me, me, me ha causado sensación, me gusta la plataforma. ¿Vale? Eh, las commodities que vienen, bueno, pues están bastante bien. Luego puedes invertir en, en, en índices. Eh, todo lo que sean materias primas, pues está bastante, bastante bien. Tienes unas cuantas y luego, eh, bueno, eh, lo que es la parte de Forex, pues también, ¿vale? Está todo. Está todo junto, revuelto, de una forma muy muy sencilla, más simple de local, lo que estamos acostumbrados con los con los exchanges porque hay mucha gente que, eh, sobre todo cuando entra en Forex, se lía bastante. Eh, cuánto vale un PIB, qué si sí, tal, que es de esta forma lo tienes todo bastante, bastante claro y bastante transparente, eh, de forma que bueno, pues no te vaya a, a fastidiar mucho. Dicho esto, venga, eh, comenzamos rápido. Campanita, pues eso, suscríbete y de la campanita que sin mina lo dices, seguro, seguro, seguro que es para algo y es normalmente positivo. Bueno, nuestra zona de actual resistencia estamos en pleno, realmente estamos en el soporte. Es decir, si lo hubiéramos perdido con claridad, podríamos decir, vale, es decir, perderlo con claridad aquí, haberlo perdido y haber estado consolidando por debajo. No, eso no lo hemos hecho. O sea, estamos dentro del propio soporte, como ya estuvimos antes de superarlo. Eh, Dependemos mucho del lunes. Ventaja importante. Bueno, ventaja, entre comillas, ¿vale? Que eh, los futuros del CME cerraron en la zona de 19.460 aproximadamente. Cerraron ya con un puntito alcista y habiendo pasado una zona de sobreventa. ¿Qué creo yo que va a dibujar aquí el domingo? ¿Vale? Pues mañana por la noche. Pues creo que puede hacer algo así. ¿Vale? Y ya a partir de ahí, pues empezar a hacer, intentar buscar una. Una zona de, de subida alza, pero todavía le quedará seguramente un latigazo abajo. No me extrañaría que nos viniéramos a intentar probar, ¿vale? Porque ya lo probamos una vez, bueno, lo probamos varias veces, ¿no? Esta, toda esta zona de soporte. Entonces, eh, ¿por qué no volver otra vez a los 18800 al ¿vale? Igual que hicimos aquí, pum, otra vez aquí. Pues volver a probarlo. Y oye, pues entrar en una sobreventa importante. Porque en una hora ha tocado la zona de sobreventa, estamos en futuro del CME, os recuerdo, ¿vale? Pero en cuatro horas fijaros que apenas hemos perdido la zona de 50%, entonces esto puede ser bastante positivo para poder recuperarla y volver a intentar ir otra vez al alza. Eh, ¿Es lo probable? Pues no lo sé, ya lo veremos. ¿Por qué? Porque si vemos la línea de tendencia del RSI ¿vale? La que siempre decimos, venga hay que mirar en los sitios que no sea el precio, pues la perdimos completamente, ¿vale? Eh, y esta misma línea de tendencia en lo que es el precio bueno, pues eh, estamos en ella ¿Vale? Entonces, bueno, como, como es válida vale, la línea de precio, aunque la RSI esté perdida, si recuperamos 50% ya sabemos que entramos en zona de construcción y podríamos eh, ir, al, ir al alza. Eh, ante mercados como el este sábado que ha estado tan plano, tan aburrido, todo no, no hemos tenido nada, ¿ves? las velas de cuatro horas, pues ya veis, eh, nos hemos movido en unos rangos apenas ridículos, ¿no? del eh, 0.36 del viernes, eh, ya sábado 013, una vela del 002, otra vela del 018, otra vela del 024 y la vela actual del 0.06. O sea, not, nada, nada. A ver si está el RSI, plano, aburrido. Ya sabéis, también cuando el diablo no tiene nada que hacer, pues muchas veces mata moscas con el rabo y dice: Me voy para abajo a buscar dinerito. Pero claro, estamos en fin de semana. ¿vale? Eh, puede ser que esta noche pudiera hacer una bajada, pero ya sabemos que. Eh, bueno sabemos creemos creemos que eh, mañana pues procurará abrir sin gap para no para no andar fastidiando a las masas y depende de donde decida el mercado ir pues así es como se está comportando últimamente y punto pelota caímos por aquello de una buena noticia para el la economía real mala para el mercado eh, tenéis que aprender y por, por eso os hago el vídeo de hoy más que nada más que más que por análisis porque no hay nada que analizar eh, porque mmm, tengáis claro que eh, una cosa es la economía real, otra cosa es la economía de mercado. Cuando una cosa, un algún aspecto es en este caso, en este caso, ¿vale? Por aquello de los tipos de interés y por el QT. Eh, es tan bueno el dato de empleo en Estados Unidos, eso le da a la Fed un montón de margen para poder seguir subiendo los tipos de interés y para empezar a soltar dinero, para empezar a, a, a, a, a realmente en vez de soltar, lo que hace es <ríe> quitar esa dilución, quitar mucho dinero del, del mercado con el QT. Um, de momento no están cumpliendo con el QT. Igual que si cumplieron con el QE y inundaron el mercado de dinero, a la hora de sacarlo les está costando más. Vamos a ver cómo lo hacen y la última vez que lo hicieron, en el 2018, la hostia fue importante. Bueno, yo creo que los que, aunque no lo hayáis vivido, lo habéis visto. No solamente la de Bitcoin, se la dio todo el mercado. O sea, que es que la gente dice, no, ah, es que Bitcoin, no, no, es que se la dio todo el mercado. Que no se engañen con eso, ¿vale? Eh, y bueno, poca, poca leche más, no hay más que añadir, pero sobre todo tener en cuenta que a lo largo de este periodo de tiempo, a lo largo del próximo año, vais a estar viendo eh, muchos problemas eh, que, que, que al final te afectan, ¿no? Porque vas escuchando noticias, algún telediario escuchas, la noticia de uno o de otro, gente que se va a la calle, empresas que cierran, muchas cosas que van a pasar, eh, no demasiado bonitas, ¿vale? Y llegar a un punto en que los mercados, sin embargo, sí se pongan bien, ¿vale? Entonces, eh, aunque... aunque parece obvio y parece que es muy fácil y que parece que es muy evidente um, esa, ese mal rollo esas malas vibraciones ¿no? de la economía real se te trasladan a ti, se te trasladan a la hora de plasmar tus trades también con la eh, en, en, el, en tu exchange ¿vale? en tus gráficas entonces eh, creo que es un buen consejo intentar uh, de alguna forma se, aprender a separarlo Aprender a separarlo de tal forma que te dañe lo menos posible. ¿vale? Ethereum ha hecho exactamente lo mismo que Bitcoin, ha aburrido, aburridísimo. Veis la vela de diario que es nada no y menos, o sea, un, un, un ridículo 0,32%. El total market, tres cuartas de lo mismo, con un poquito de margen de movimiento más arriba y abajo, pero bueno, ha intentado ir a la m 20 y no ha podido. Y la dominancia de Bitcoin <ríe> ha intentado ir al alza, y bueno, pues ahora parece que quiere ir, pero esperamos que no se ha movido a prácticamente nada. Vale, después de esta subida, tiene su retroceso posiblemente se nos venga hasta a la línea morda mañana, o pasado ¿vale? y luego ya intente rebotar y seguir subiendo es lo que creo que va a hacer, el oro tampoco se ha movido, prácticamente nada un 0.034, y bueno, tampoco es para, para decir nada del otro mundo y las altcoins, pues bueno, hoy es un poquito de día de altcoins, no demasiado tampoco se han movido una barbaridad vemos en el lado negativo, como tenemos a los library crates, dinero a veintidós a veintidós eh, sé que el lit 724 bueno tampoco hay demasiadas pérdidas y la parte positiva más allá de que ninguno supera el 5% al menos en este momento tenemos store birfet, DAG ARDR y bueno bsv tampoco no hay grandes ganancias es decir está todo el mercado con muy plano a la espera de ver qué narices pasa el lunes con los mercados recordar la semana que viene es súper importante y mañana nos vemos con una plataforma y cositas que os quiero contar eh, terminamos con bitcoin porque también lo he dicho es que no hay nada que hacer si perdemos esta zona de soporte donde nos iremos era este mínimo anterior la zona de 1950 19.050 vale eh, bueno pues si lo pierde pues tendremos una oportunidad aquí porque tenemos un gap interesante vale eh, y poco más así que como digo siempre voy eh, pues a voy a la cama, a ver si sudo la que tengo encima, e invertir con mucha cautela, guardar un poquito el liquidez porque posiblemente tengamos alguna oportunidad y que la paciencia os acompañe, que nos va a hacer mucha mucha, mucha falta, chao, chao